qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión nos encontramos aquí en, en un lugar conocido como elegido Lázaro cárdenas en la heroica ciudad de Huajuapan de león oaxaca el día de hoy como pueden observar estamos aquí en un lugar eh, pues una zona rural no una zona rural no pues es en esta zona vamos a eh, instalar bueno ya está instalado no ya está instalado eh, ya está instalado el enlace es un enlace que tenemos aquí ya configurado eh, pero en esta ocasión eh, les voy a mostrar bien les comento eh, cómo está prácticamente el asunto aquí en este lugar como ya les comenté eh, ya tenemos lo que es el, el enlace eh, con unas antenas de la marca Ubiquiti el que tenemos aquí ya prácticamente preparado ya está eh, funcionando prácticamente ya tiene unos meses esta antena es eh, de la marca Ubiquiti modelo Living M5 AC segunda generación y bueno está enlazado eh, en aquella torre que estamos observando aquí de frente vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes vean aquí lo tenemos ahí está y prácticamente ahí tenemos enlazado esta antena. En la segunda antena de arriba hacia abajo. Ahí vemos una segunda antena que tenemos dirigido o direccionado hacia acá. Y bueno, eh, es un enlace punto a punto. Estamos recibiendo la señal con esta antena. Y pues bueno, aquí tenemos el servicio de internet de la compañía Telmex, que prácticamente lo traemos desde Guajua, Pan de León, y bueno, y posteriormente pues esta señal que vemos allá, pues va hacia otro lugar, donde también hicimos varios enlaces, punto a punto, punto a multipunto, para eh, los clientes que no tienen internet, y bueno, bien, en esta ocasión, eh, vamos a cambiar lo que es esta antena por una antena más pequeña en aquella, en aquella torre perdón en aquella torre ya tenemos eh, instalado una antena de sectorial una antena sectorial de la marca Altai el modelo C1N que maneja la frecuencia de 2.4 gigahertz y bueno, tenemos conectado a varios clientes en esta zona. Tenemos un cliente por esta parte, más allá. Tenemos, tenemos otros clientes en la, en la cima de aquí a Colina. Tenemos conectado a dos clientes. Dos clientes más acá y un cliente hacia acá. Como ven, este lugar pues es es muy amplio. Eh, por ahí me comentaban que sí es antena de la marca Altai, nos puede servir para hacer un punto multipunto, pues sí, se puede conectar hasta 256 usuarios, a esta antena Altai, está conectado cuatro antenas, y ahorita vamos a conectar una quinta antena, para que pues tenga también el servicio aquí, en lugar de esta, vamos a sustituirla por esa antena, eh, esta antena tepelín eh, es el modelo CP210 eh, pues la, la frecuencia que manejan esto ya les comenté de 2.4 GHz y bueno en la distancia de esta eh, torre hacia este punto eh, yo le calculo unos 200 metros, un poquito más y de esa torre hacia los puntos que tenemos también enlazados pues son prácticamente a línea de vista son como eh, unos 600 metros 500 metros y bueno prácticamente es el escenario que tenemos aquí y pues bueno eh, pues vamos a vamos a proceder a quitar esta antena como les comento para poner esta antena Tepelin, modelo CP210 de la marca eh, Tepelin. Pues bien amigos, ya tenemos prácticamente eh, ya puesta lo que es la antena CP210, ya está lista, entonces pues vamos a irnos a configurarla en modo cliente y bueno, vamos a ver. Ok, perfecto, ya estamos aquí prácticamente eh, en el área donde vamos a conectar lo que es el PoE, eh... Bueno, aquí tenemos el POE Y nos falta conectar lo que es El cable a la entrada POE y LAN Para configurarlo Bien, vamos a Subirnos aquí con esta escalera Bien, aquí tenemos unos equipos más conectados Entonces conectamos el cable para configurar En la entrada lo que es la LAN y conectamos lo que es el cable que viene de nuestra antena a la entrada o salida POE. ¿Vale? Entonces, conectamos. Y la vamos a conectar a la toma corriente. Perfecto, ahí ya vemos que está encendido el POE. Y nos vamos a ir ahora a nuestra computadora. Bien, como les estaba comentando, vamos a irnos entonces al centro de redes y recursos compartidos en la parte de abajo. Vamos a darle clic derecho y abrir centro de redes y recursos compartidos. Después de esto vamos a irnos a donde dice cambiar configuración del adaptador. Después vamos a entrar en Ethernet, clic derecho. Nos vamos a propiedades. En propiedades vamos a irnos a protocolo de Internet versión 4. Nos seleccionamos, damos propiedades. Y vamos a dar clic aquí donde dice usar la siguiente dirección IP, vamos a poner una dirección IP que esté dentro del rango de la antena que es la 192.168.0.100, este es un ejemplo para que nos acerque al segmento de red de nuestra antena y vamos a teclear ahora sí la dirección IP de nuestra antena que es 192.168.0.254. Es la dirección de nuestra antena. Para poder entrar a la configuración. Vale. Entonces le damos a aceptar. Y le damos a cerrar. Y como podemos observar aquí. En la parte derecha. Eh, ya no está reconociendo. El adaptador. Y bueno. Vamos a minimizar esto. Y vamos a abrir una página de internet. Ya sea de Google. O Internet Explorer. Bien. Aquí en la parte de. En la barra de búsqueda Vamos a poner la dirección IP de nuestra antena Que es la 192.168.0.254 eh, Nos vamos a ir a parte, en la parte de abajo Que dice configuración avanzada Vamos a darle clic Y vamos a irnos aquí donde dice, donde dice Acceder a la dirección IP Sitio no seguro Vamos a dar clic en esa parte Y bueno Prácticamente aquí ya estamos en nuestra, eh, nuestra pantalla principal, ¿no? donde nos va a pedir eh, que ingresemos el lenguaje español en este caso. Eh, vamos a escoger la región que es México. Vamos a buscar México. Aquí tenemos México. Vamos a ingresar lo que es el nombre de usuario y contraseña, que por defecto, por default, es admin-admin. Vamos a agregar o a aceptar los términos y condiciones y vamos a darle aquí clic donde dice login. Vamos a esperar. Y bueno, aquí ya nuevamente nos pide el usuario y contraseña que es admin-admin. Dice aquí: nombre de usuario, admin, nueva contraseña. Me dice: vamos a ponerle admin 1, 3, 5. Ahí tenemos. Y vamos a darle finalizar. Perfecto, aquí ya estamos dentro de nuestra antena. Eh, nos vamos a ir aquí donde dice configuración rápida. Como les comentaba, esta antena vamos a configurarla en modo cliente. Y bueno, vamos a seleccionar entonces modo cliente. Le damos en siguiente. Y aquí si queremos asignarle una dirección IP eh, estática a la antena para que después podamos entrar a ella y revisar algunas configuraciones en este caso yo le voy a poner la 192.168.1.90 así la voy a localizar yo dentro de la red para poder hacer configuraciones y bueno vamos a dar en siguiente y aquí en esta parte ya nos está indicando que nosotros seleccionemos una red donde nos vamos a conectar eh, vamos a dar aquí donde dice inspeccionar o inspección entonces vamos a seleccionar la que está más potente y bueno, una vez seleccionado vamos a darle donde dice fijar al punto podemos darle ahí o donde dice conectar sale vamos a fijar al punto y aquí pues vamos a colocar lo que es una contraseña de la antena me parece que si sí, ya está recibiendo es correcto ya está recibiendo bien ahora nos vamos a ir nuevamente a, a protocolo de internet versión 4 nuevamente, nos vamos nuevamente a propiedades protocolo de internet versión 4, propiedades ponemos en automático para que obtenga una dirección IP por medio de DHCP y bueno, ahí ya estamos observando que estamos teniendo ya datos reconoció la red 11, dice por aquí bien, vamos a entrar a una página para ver si tenemos realmente señal y sí Ahí está. Vamos a hacer una prueba de un text para ver cuánta señal estamos recibiendo. Bien, en este momento estamos... Y estamos recibiendo 23 megas. Vamos a hacer una más. Bien, mientras abre este otro programa, vamos a abrir otro para hacer una tercera, una ter un tercer prueba. Bien, aquí estamos recibiendo 8 de bajada y 0.25 de subida. Vamos a esperar un ratito más. Bien aquí nos marca 22 de bajada y 11 de subida. Vamos a hacer una prueba más. Bien, procedemos. hicimos aquí nos está dando 8.67 megabytes de bajada y nos marca 26.41 de subida está al revés pero bueno según las pruebas estamos recibiendo 22 entre 22 y 11 de bajada y 11 de subida Perfecto, amigos. Este aquí para observar los datos que está recibiendo eh, esta antena eh, en la parte de aquí abajo, eh, los que donde, donde estoy marcando, donde dice cliente, aquí hasta acá, eh, me marca que estamos recibiendo dice aquí 144.4 megabytes y estamos transmitiendo con 115, 144, igual prácticamente está eh, pues a un nivel estable no está variando mucho de repente baja a 5 pero pues se mantiene en 144.4 bien de esta manera quedó configurado lo que es esta antena en modo cliente conectado a lo que es eh, a una antena Altai C1N como punto multipunto. Eh, vamos a ver si podemos entrar a lo que es Al altai. Aquí está. Eh, como vemos en la, aquí en la parte de abajo, donde dice clientes, tenemos seis clientes conectados. Significa que está conectado seis antenas en modo punto en modo cliente está en modo AP y está conectado 6 eh, clientes ¿vale? eh, ¿qué más podemos observar? Eh, el modelo C1N eh, la capacidad que está trabajando la memoria está a 46% de su memoria entonces pues eso sería prácticamente lo que les quería mostrar mis queridos amigos Vale, entonces, pues, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias, mis queridos amigos, espero que se suscriban, compartan y nos vemos hasta la próxima. Chao.